Carolina, gracias Yerjan. Eh, hoy quiero compartir en este vaivén de las cosas cómo han ido sucediendo a algunos acontecimientos que nos afectan a nosotros como ciudadanos, porque tenemos que comprar bienes y servicios y en base a eso va mi comentario. La distracción que se está usando y lo que está pasando con el bolsillo del dominicano. Yo envié a producción eh, algunas imágenes de diferentes eh, precios. Diferentes, diferente, no, no está disponible. Bien, lo primero es los precios de los productos de primera necesidad que han aumentado de precios. Aquí entrevistamos a personalidades de San Francisco de Macorís del sector comercio que nos dijeron en su comentario en el aire que los aceites, las pastas alimenticias habían incrementado de precio y que estos incrementos, las carnes, el arroz y que estos incrementos Estaban desde un 10 a un 20%. Ellos lo atribuían a diferentes cosas. Pero aparte de la atribuir a diferentes cosas, el bolsillo no sabe. Con la misma cantidad de recursos que usted recibe, ahí tenemos. Con esa misma cantidad de recursos, tiene que comprar esos bienes que usted necesita ...para su familia. Y en lo que tiene que ver con los alimentos, aquí está relacionada la nutrición del pueblo dominicano. Aquí está relacionada la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Si usted lo que consigue eh, en el mes, como es el 80% de los trabajadores dominicanos... ...que son salarios que no alcanzan hasta los 15 mil pesos... Usted tiene que seguir con esos mismos 15 mil pesos comprando eh, esos mismos bienes. A propósito, aquellos que están en el programa Quédate en Casa me han denunciado que hay un mes atrasado, un mes atrasado en el programa Quédate en Casa, que no le llegan los 2 mil pesos que estaba estipulado. Bien, entonces, además de estos bienes de primera necesidad que tenemos que comprar todos los días, hay otros incrementos que yo quiero también compartirlo con ustedes. Y es el incremento de los combustibles. Por razones que uno desconoce, viene, vienen los, los incrementos de los combustibles y usted se pregunta, pero caramba, tenemos petróleo más barato, sin embargo, siguen los precios de los combustibles incrementándose. ¿A qué se deberá esto? Unos dicen que a la tasa del dólar, otros dicen que es eh, el algoritmo que tiene el gobierno de cobrar impuestos. Lo cierto es que poner un galón de gasolina en, en Dominicana, en, lo, en las estaciones, cuesta 100 pesos. Ya de ahí vienen entonces los impuestos y vienen ahí también el margen de ganancia. Y lo cierto es que el gobierno dominicano siempre eh, ha lacerado el bolsillo del pueblo dominicano cobrándole más de 100 pesos por cada galón de gasolina de impuesto. No importan las condiciones que hayan. El galón de gasoil cuesta ponerlo en, en, en una estación 66 pesos. Eso es costos eh, que están aunque el petróleo esté a cero. A partir de ahí entonces vienen los diferentes incrementos. Lo otro es el incremento de la tasa del dólar. Señores, la tasa del dólar en un año, usted coge la fecha de, de hoy, 11 de junio, y se va al 11 de junio del 19, en un año ha perdido un 14% de poder adquisitivo la moneda dominicana frente al dólar. En otras palabras, el peso dominicano se ha debilitado en un 14% en un año. Y la mayor, y el mayor cantidad de este margen, la, la, el mayor margen de este debilitamiento de la moneda dominicana en, en contraposición al dólar ha sucedido en los últimos tres meses. Un incremento acelerado del de dólar y el peso dominicano desvaluándose. Cada vez que usted le llega... Eh, ese peso ese peso está costando 60 eh, está costando 40 eh, centavos dólar 40 centavos dólar eh, comparado verdad a lo que son el peso dominicano los 100 centavos 40 centavos dólar porque ya para usted encontrar el dólar tiene que comprarlo al 60 por uno y esto incrementa todo lo que es eh, los productos de diferentes eh, ramas que se ofertan. El otro incremento es el aumento de la factura eléctrica. A nosotros nos vendieron con punta catalina, íbamos a tener tarifa eléctrica más barata, más económica, y esto ha sido totalmente contrario. Aparte, lo que tenemos es más de 400 mil toneladas de cenizas por año de contaminación. Y la factura eléctrica se ha incrementado de una manera eh, eh, bochornosa, abusiva. Por ejemplo, eh, en mi hogar pequeñito pagábamos mil y algo porque siempre mantenemos las restricciones de apagar todo. Y, y, y poca persona, somos dos o do, tres personas. Entonces ahora hemos tenido que pagar factura por encima de los seis mil pesos, siete mil pesos. Y no nos explicamos cómo puede haber una desproporción tan acelerada. Y llamé a un técnico amigo para que me investigara si los contactos de los alambres estaban bien, si estaba funcionando bien el contador y todo estaba bien. No había fuga de energía. Entonces... Por más que haya cuarentena y usted encienda otros electrodomésticos, no puede tener un incremento de un 700%, de un 500%, de un 400%. Y a la mayoría de los hogares le ha pasado esto. La energía eléctrica que no se le cobra a otro segmento de la población, se le carga entonces también, eh, se le carga también a, a, a la clase media, la que tiene que, que pagar también. Entonces es una desproporción totalmente abusiva y no hay ninguna respuesta, no hay quien nos defienda. Usted va a donde va y no encuentra una defensa. No la encuentra. Y aparte de todo esto que está pasando, por un lado nos entregan, les entregan a algunas personas raciones de alimentos. Y por otro lado, nos la sacan con todos estos incrementos. Y lo otro es, el otro tema ahí que puede ir combinado, porque tiene que ver mucho. El índice de salió. El país quedó en el número 13 de 15 países. Solamente nos gana Bolivia y Venezuela. Seguimos nosotros implantando récords en materia de corrupción y en poca capacidad para combatir la corrupción. Pulve. Esto implica que los recursos del Estado que tienen que ponerse a disposición de mejorar el bienestar de cada ciudadano dominicano se va entonces en corrupción. Y de acuerdo a esto no tenemos capacidad bajo los gobiernos que, que hemos tenido y bajo el gobierno que tenemos. No tenemos capacidad para contrarrestar, para controlar, para disminuir lo que se llama la corrupción, el robo de los recursos del Estado. Nosotros en lo particular veía una entrevista la entrevista que la gran pregunta que hiciera Caro Santana donde le preguntaban a la vicepresidenta que si aquí había eh, división de los poderes del Estado y ella decía que sí, que el procurador era independiente del, del ejecutivo y yo me pregunto cómo es que si eh, una persona es si se quiere puesta por el presidente o prácticamente empleado, o sea Pero qué división los puede resultados haber lo esto? han demostrado sí de la división de los poderes los resultados lo han demostrado que aquí hay un secuestro de la institucionalidad especialmente de la justicia ahí es están rico. los resultados ahí están todos los expedientes varados ahí está eh, toda la protección y la impunidad que le aseguran a los funcionarios del estado entonces, esos resultados han demostrado que no hay tal independencia. La Cámara de Cuentas es un organismo del PLD. La, la entidad de, de ética es un organismo del PLD. El PETCA, que es persecución contra la corrupción, es un organismo del PLD. El mismo juez supremo de la Suprema Corte de Justicia es, es un miembro del Comité del PLD. El Procurador de la república también, entonces no hay eh, no hay ningún tipo de independencia no hay ningún tipo de, de, de, de actuaciones eh, como instituciones eh, públicas de llevar a cabo una justicia independiente y ahí está ahí están todos los resultados y estos organismos internacionales en este caso de transparencia internacional que nos ubica a nosotros de 15 países latinoamericanos como el país eh, número 13 En materia de corrupción Y en capacidad Para combatir la corrupción que no la tenemos Y la explican por es qué terrible. Le invito a que lo lean Para que vean cómo estamos viviendo Y nos traen pancitos Nos traen chocolaticos Nos traen un chin Pacchón. de azúcar Un chin de salami Para que nos eh, olvidemos De todas estas cosas que están pasando y Mientras ellos entonces eh, Hurtan Profanan y se llevan los recursos del Estado que tienen que estar invertidos en agua, en salud, en viviendas, en mejoría de la calidad de vida del dominicano. Y se lo llevan unos pocos, y como están inmunes, inmunes al COVID de la corrupción, inmunes al COVID de que la justicia lo persiga, entonces eh, se defienden eh, a uñas y dientes en su sistema porque a ellos le conviene. Tú aumentar un patrimonio de, en siete años en 518%, yo que tengo la vida entera trabajando y no puedo exhibir eh, ni siquiera una salud, eh, eh, exhibir ni siquiera una seguridad social, eh, exhibir un, un, algo ahí acomodado que si viene una enfermedad catastrófica la pueda enfrentar. Entonces. Uno se pregunta, pero caramba. Y una garantía de retiro de vida eh, que nosotros no, no tenemos. Entonces es, es, es algo patético lo que estamos viviendo. Desde arriba, dando un ejemplo fraudulento, terrible, y abajo, entonces viviendo en un desorden porque no hay una ética.